Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho afecto. Soy el Padre Iván Ponce, Padre espiritual en el Seminario Menor de Nuestra Diócesis. Y hoy quiero compartir contigo el significado de la liturgia de la Vigilia Pascual. La noche del Sábado Santo celebramos la Vigilia Pascual que nos anuncia la Resurrección de Jesús. Todo el clima de este día, el Sábado Santo, está envuelto por un silencio, incluso por la tristeza ante el dolor de la muerte de Jesús. Sin embargo, en medio de este silencio se escucha un anuncio alegre, un canto nuevo, y este anuncio es precisamente que Jesús está vivo, que ha resucitado. En medio de la noche brota esta luz de Jesucristo vivo, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al odio con su amor. Se le llama vigilia precisamente porque esta palabra Indica la actitud de quien está en vela, de quien se prepara, de quien confía en que la noche no, no va a durar para siempre, sino que llega el día y sale nuevamente el sol. Esta vigilia nos hace prepararnos precisamente para la luz más grande, que es la resurrección de Cristo. A la luz de esto podemos decir también que toda nuestra vida es una constante vigilia. Nuestra vida nos prepara para un día encontrarnos definitivamente con este Dios vivo. Y al mismo tiempo, en las circunstancias de nuestra vida, las tristezas, las dificultades, las enfermedades, las pruebas que experimentamos, experimentamos a través de la fe también una esperanza confiada en que todo esto tiene sentido precisamente a la luz de esta victoria de Jesús sobre el pecado, y sobre la muerte. La liturgia de este día está llena de un simbolismo y de un significado muy rico. Hoy quiero compartir contigo tres de estos signos. El primero, la luz, segundo el agua y el tercero, el canto que brota y que alegra la celebración de este día. La luz, por un lado, nos recuerda que todo lo que hacemos, lo hacemos a la luz del día, incluso tenemos la experiencia en nuestros hogares, cuando no hay luz, cuando se pierde la energía eléctrica, pocas cosas podemos hacer y rápidamente buscamos iluminar ese lugar, ¿por qué?, porque donde no hay luz, pocas, pocas cosas podemos realizar. Por otro lado, la luz nos da la certeza de ir caminando por lugares seguros. Además, la luz nos recuerda el primer día de la creación, donde Dios separó la luz de las tinieblas. Es el principio de todo lo creado. Ahora la luz nueva que es Jesús es el principio también de una nueva creación. Y esta luz está representada en ese sirio pascual que se bendice al inicio de la liturgia de la vigilia. Además de ser luz, es fuego el fuego que consume, el fuego que arde, y que es signo del amor de Dios por cada uno de nosotros. En este momento de la liturgia, todos encendemos nuestros cirios que personalmente llevamos para esta celebración. Con esto queremos significar que esa luz de Jesús pueda iluminar nuestra vida, que esa luz de Jesús sea también signo para nosotros del amor que se consume, por él y por nuestros hermanos. Otro elemento de esta celebración es el agua. De hecho, al interno de la Vigilia Pascual se tiene también la celebración del bautismo. Es el día donde muchas personas son introducidas a la Iglesia como miembros y como hijos de Dios. El agua también en nuestra experiencia ordinaria y cotidiana la podemos significar de diferentes maneras. Por un lado, quizá todos hemos visto desastres naturales y cómo el agua puede ser signo de destrucción, de muerte. Por otro lado, el agua pues también es necesaria para la vida, lava, purifica. Y este es el sentido del agua bautismal. El que es bautizado es sumergido en la muerte de Jesús, es destruido su pecado, pero al mismo tiempo recibe una vida nueva, una vida que le hace ahora vivir según Jesucristo. A partir de ahora y a partir de que somos bautizados, nuestra fuente de agua es Jesús, Jesús vivo, Jesús resucitado. Él es el que nos renueva, el que nos purifica y el que quiere también a través de esta agua hacernos signos para los demás. Es decir, que llenar, llenándonos del agua viva que es Él, sepamos ser para los demás manantiales también de agua. Finalmente, el canto que resuena en este día y en esta celebración, que fundamentalmente es el canto de la aleluya. Además de este, están también el canto del pregón pascual, el canto del gloria. Estos cantos el del gloria y el de la aleluya que se habían omitido durante todo el tiempo de cuaresma y que ahora en la vigilia pascual resuenan con toda la fuerza y con toda la alegría de un Dios que está vivo y de un Dios que nos ama. Es la alegría que no se puede contener. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado distintos momentos de alegría que da gusto y uno quiere compartirlos con toda la prisa posible a quienes nos rodean. Bueno, pues la alegría de la Pascua es la alegría más grande y es la alegría que no se puede contener de tal manera que no bastan solamente las palabras, sino que hay que cantar este mensaje por esto resuena con mucha alegría el canto del aleluya que es el canto que expresa que hemos sido amados y que somos salvados por jesús pues hemos meditado en torno a esta celebración de la vigilia pascual espero que estos elementos que hoy reflexionamos te ayuden a seguir dándole sentido a lo que hoy celebramos dejémonos iluminar por la luz de Jesús, dejemos que su agua renueve nuestra vida, nuestro corazón y también cantemos con mucha alegría que creemos en un Dios que está vivo, que ha resucitado y que nos ama. Muchas gracias, te saludo con mucho afecto, saludo a todos nuestros amigos de Gaudium y que tengan todos una feliz Pascua. Que Dios los bendiga.